Bueno, a ver, no creo. No, no, no, no. El, el código que yo tengo es Eh 876 Sí, este es el de el del de que hemos ido Por eso, ese siempre es igual, por sí. Yo, ¿no? Ese sí, sí, sí, sí búnker sí Vamos ahí, vamos ahí, gente El el Los otros Los otros bunkers sí que es distinto, claro El que hay en Farmaland tiene uno y en el prisión hay otro Pero no cambian, ¿no? ¿El qué? ¿El código de, de cada uno no? Cada uno tiene asociado un código Vale, sí, pero va siempre, vamos Va siempre, sí, sí, sí sí. Si tú te lo sabes y lo tienes apuntado y tal Siempre va a ser el mismo eh, Cae gente ahí, ¿eh? Si hay, hay alguien aquí conmigo Sí, yo he intentado pillar la lupa. Dale, dale. Estás conmigo, pues. Voy contigo. Pues. Lo no estoy en el otro Tengo tres, tío. Ya, ya, ya. ya, ya. Soy detrás tuyo, eh. Me voy para abajo, eh. Vale, te veo. Te sigo. Eh, uno ahí. Otro detrás. Dale. Buenísima. ¿Lo remata? ¿Lo has rematado? Sí, me lo he rematado. En la chipeta. Vale, pues. Puede ser que solo quede uno, ¿eh? Eh. Vete Vamos juntos, vamos juntos. Que si me pierdo a mí vale. solo. Vale. Vamos vale, para arriba. Vale. Por, por detrás hay uno. Detrás mía. ¿Lo ves? Muerto. Vale, yo he matado a dos aquí. Vale. Me estoy recargando. Voy a. Lootear ese Estoy yendo por la lupa, eh Vale, nos falta otro, eh Sí Míralo Eh, tiene, tiene, que, tiene que estar por aquí otro, eh Cuidado, eh ¿Tienes placas? ¿Tienes chapas? ¿Rope? Sí, toma Cuidado por, por la puerta esa, eh Cuidado ¿No te has dado equipo aniquilado? No ah. He Hecho. hecho ¿Sí? sí. Eh, amenazado te Vente. Sí, vamos al centro. Vente, vente, vente, vente. Te cubrimos. Lo veo, ¿Vale? López, lópez, lópez, lópez. Vale, lleva el nipper, eh. Sí, hostia. Vale, están a de los dentro, vale. Le, le, eh, no tiene escudos eso, eh. disparas tú? Vale, abatido. ¡Oh! Otro aquí, joder. ¿Dónde? Eh. La casa de. Enfrente de, la abatido. En de la lupa. Abatido. Vale. Ahí, abatido. La lupa. Mierda, no. Joder. Vale, cargate los ferry si puedes. Y ¡Muertos! Recorre, ¡Muertos, gente! Vale, le convence ¿Estás vivo tú? ¿Estás sí, vivo? ¿El, que el, que el, que el... Que corre, que... corre, corre? Voy. Hostia, coño. Avisadme, coño, que estaba ahí rematando sí, eso. Sí, sí. Dale, buenísima gente, buenísima. Eh, pillar chapas y eso, lootearlos. Sí, ahora... Sí, vale. Hostia, sí, la, MP4, la, la MP90 está rotísima, ¿eh, ¿no? Sí, va, va, muy bien. Aquí no sé si hay chapas. Caja de armamento, no sé qué hay aquí. Caja de armamento, la tiro por aquí. Amargo para que tengáis. Voy arriba. De estos que he matado aquí. Eh, Franco este me ha molado mucho, eh. He pillado un Franco, tío, que va. Uf. Vale. Creo que no me gusta. Vale, tira, tira, no lo tire ahí, ¿vale? Que está fuera de zona. ¡Hostia! Hay una caja de munición ahí. ¡Mierda, mierda, mierda! La zona La de zona, tío Que me mata Uff Está a punto de comprar placas, tío ¿Qué? ¿Tiro o no? ¿Tiro la... Vale, eh... tira, Vale, tírala, tírala, tírala aquí, tírala aquí oh, yeah. Shit Pues los de los est estadios estaban todos muertos, eh. Seguro Vamos a pillar fantasma ahora yeah, yeah, yeah, yeah. Hombre, Paso Paso yeah, yeah, yeah. Ey, tenemos gente aquí Joder, Dale Hostia, Néstor Hostia, míralo rompe Tocado Lambi, te presento a... Al proazo De rompe Para hacer rompeortos Buenas, es que tal Rompeortazos ¿Vale, tazos Subo, subo que... vale, Subo o no? Muerto bueno, sí, sí, ah. Muerto ¿eh? ¿Ya vi radar? Eh... ¿También? No tengo A ver, radar mío no marca nada Vamos a coger el fantasma que no nos da tiempo Vamos, vamos Estoy en la torre Vale, se cierra la zona ya, eh Vale, lami, estamos acabando esta Bueno, acabando... Fantasma Coño ya Let's go, let's go Y la C4 Ah, le he tirado Eje. Joder, no tenemos piedras, tío ¿No tenemos? La Eh, ¿qué? Alguien falta por coger la caza Rápido, para cuando, en estos casos Te pones la de fantasma y vuelves a pillar las armas que tenías con la clase buena Tienes que tener dos clases, una... Mira eh, ¿estáis conmigo? Eh, sí, es que estoy eh, subiendo Tiro Estoy con aquí. altura Vale, pues si sí, con altura lo pillas Oh, mierda Vale, tiene frío en eh? Avísame cuando llegues Vale, he quitado una placa Ah, no, tío. Sí, No eh. tiene chapas Abatido eh, vale Mira, ¿podéis venirse por este lado aquí? ¿Podéis venirse? ¿Podéis venirse? Zona ya FAM, sigue tirando Sí, pero... Vale. Eh, habría que irse por aquí, ¿vale? Voy Vale dónde? Por, ahí. Por aquí, porque no están esperando aquello Dale, dale Yo he matado a uno, eh Aquí hay otro, eh Marca, marca, marca, marca. Delante mía Delante mía No le puedo marcar, eh Vamos a fallar yep. No lo veo, tío No lo veo, tío nah, muerto. Nah. No, No, No, no, no, no No, no, La zona, tío Va ma... No, yo. A ver si podemos salir. Pero tienes dinero, eh. Eh. Se sí. no es que me jugué jugué. el puto PC, tío. Mira, si.. Nada, es venirte para acá, pero. ahora Ay, mismo. No te, no, no te puedo marcar desde aquí. Mira, veo uno. Uh... Uno batido. Vale. Venga. Tú intentas aguantar lo que puedas y mira, ya me puedes comprar él. Me puedes comprar a mí. Cógete la moto. No hay para ahora antes. Atención, tu se ha en el más Protégelo. Protégelo. Pues ya eh, salí. Subo, subo por aquí arriba, ¿vale? O sea, looteo lo de arriba. Sí, sí, la... sí claro, estaría bien las casas estas. Por suerte, Ahora algo. 5000 de pasta. Eh, si ¿sí vamos a comprar eh, loot. Sí. Sí, eh, tienda, tienda, tienda. ¿Hacia dónde? Se... A ver, aquí hay una tienda, si queréis probar. No sé, si queréis probar allí. Espera, lo damos un poco por aquí. Nego, what the fuck. Eh, mira, puedo hacer. Puedo hacer otra cosa. Pero sé. Si... Nada, sé si es que hay otro contrato ahí, pero. ¿Hay no, algo? Espera, espera. ¿De nah, qué? Si está... Muy bobo, ¿eh? Eh, bueno, hay sí. armas, eh. Hay, hay, Para él hay armas, seguro. Yo he ah, dejado. De la... Bueno, de sí, de la balas, claro. Y hay una Yo este te... tengo, tengo 10 balas y 20 balas. O sea. es cuando tengo, eh. Pam si tirando, que la zona te va a volver a pillar. Uy. ¿Llevas... So... ¿Vas sobrado de balas? ¿Rompe? Sí, va. No, no, no, pero eh, pues, si va a sobrar o si, sí, si sí, no, o nada, tranqui. Y ahora looteo yo algo y ya está. Para la casa esa, voy a lootear un poco. Vale, quedan 39 solo, eh. Contando. Sí solo Muchas balas, tío. Bro, ¿qué mierda es esta? Aquí tiene la P90, ¿vale? Eso va muy bien. Hostia, ya ves. Va rotísima esa. Bueno, tengo las car. Pero prefiero esta, tío. Encima tengo más balas. Eh... Os voy a dejar placa aquí, ¿vale? Tengo a ver, una no, yo. las Si va sobrado, sí, si no, tranqui. Sí, sí, sí, sí. No, me quedo, me quedo yo con otra. Para partir las pago sombra. Yo, yo tengo, eh. Una. Eh. Vamos oh, si sí, las pillo yo y ahora cuando este te las doy. Jodido. Sí o no. Sí. ¿Hay gente o no, pero? Sí, antes eh. Alzanselo en el mapa, a ver dónde cae esa caja Vale, 105. cae uno por aquí, cae uno por aquí Detrás, de ¿Eh? detrás, detrás, detrás Tocado, con pistola lo batido, y muerto Dale Tira, tío, vente para acá, vente para acá, vente para acá No, cierra la puerta eh, pues, Tiene que ser el contrato Por eso que sigue Yo, lo, yo no he coge nada, no, eh Ah, no, ha sido el. el gular lo ha cogido. Y lo habéis matado. Ah. Oh. Eh, compro, compro, voy a comprar. ¿Compramos la arma? Sí. Yo necesito. Muni, tío. Vale, yo compraré las armas. Compro la arma. La compro yo y placas. Ten, compra. Sí. Coño, tuya. Pilla aquí. ¿Quién quiere dinero? Eh. España? ¿Puedes soltar UAVs? Tampoco tengo muni, tío Un agente no, está una squad ahí mi tía. Con una C4, tío, wow. con una C4 y un dron Ve, eh, el snipper, no. snipper, snipper, snipper Cuidado a V okay. Cuidado, cuidado No te, no te no, no, no. Lo, lo pillo ya o okay. qué? Uno ha batido Dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos ¿Ha quedado uno? Buenísima. Me vale, me vale, viene gente, viene gente a esta casa, vale. Subirse, subirse. Mierda, mierda, mierda. No puedo subirme. ¡No! ¡Mierda! Lo he marcado. ¿Me, me curas? ¿Alguien me cura? Ven, ven. Dale. Buenísima. Me placas. Hostia. estoy abajo, no puedo. ¿Lo podéis. marcas? Tengo Franco. ¿Marcas? No veo nadie, tío. Dios, no, no, lo... Se ha levantado aquí, me... no lo he rematado. Vale. Eh, lo ha matado. Vale, hay más, eh. Hostia, hay que salir pitando, tío. Estamos de puta madre. ¡Mira a la derecha! ¡Ya! Uno abatido. Uno, uno, uno, uno. Lo remato. El otro no sé dónde está. Otra, buenísima qué vale pone lado. Vale. Me curo, me curo, me ¿Te curo. ¿Te curas? Hay que lootearles, ¿eh? ¿Vamos? Sí. Lo looteo. Me he cogido chapitas. ¿Te has pillado tú? Sí, sí, sí. Va, vale, píate de F4, sin mierdas. Vale, llevo yo. Vale, Cuidado, eh. Tienen que venir aquí, ¿eh? Sí. No lo veo. No lo veo. Pero es que hay muchas piedras, tío. Ya. Yeah. Lo veo, lo veo Para acá, Está cuidado partido. No, no, no Cuidado, no. cuidado cuida, cuida. una... Lo ves, lo ves, las piedras No te la juegues, no te las eh... Te me reanimo No sé, tío oh, que... Vale, reanima y tírate por él, eh cubre, cubre, cubre, que va a venir, eh Vale Muerto no, que no te a... vale, Muerto aguanta, aguanta. Me cubro, me curo me Cúrate, cubre, cubre, cubre. cúbrete, te cubro Tienes que... que venir, eh, tienes que venir Están jodidos Aquí Vale Oh que venir, que no, ver. no. Está solo, ¿eh? Está tocadísimo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, tío? ¿Por donde no vengo go? yo? Sí, sí. A tomar por ti. Let's go. Ya ves, loco, buenísima, buenísima. Vaya partidaza, chavales. Vaya puta partidaza, loco, buenísima, buenísima. Oh, no, a